A continuar con más en esta primera edición de Noticias. Tenemos entrevistas para hablar acerca de un tema que es fundamental: el empoderamiento de la mujer y también hacerlo a través del sistema financiero y, por supuesto, el apoyo que debe tener esto. Para ello, quiero darle la bienvenida a doña Shirley Vargas, que ya está con, nosotra, con nosotros, analista de asistencia genérica en el BDP. ¿Cómo está, doña Shirley? Un gusto tenerla en la la bienvenida. Buenos días, un gusto para mí estar aquí. Coméntenos un poquito, vamos a hablar acerca del beneficio que se le otorga a la mujer. ¿Cómo fue creado este Mujer BDP? ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? Muy bien, Mujer BDP es un programa que ha diseñado el BDP uh -huh. en el marco de un programa nacional eh, lanzado por el presidente que se denomina Domitila Barrios. Este, este programa fue lanzado el 26 de mayo del 2022. En, en este programa tenemos dos componentes, que es el crediticio y el de asistencia técnica. En, en, el, en la parte crediticia, nosotros otorgamos eh, financiamiento a las mujeres en el entendido de que conocemos su problemática de la mujer. ¿no? Usted sabe que sí. la mujer en nuestro país eh, pues, eh, sufre varias, varios tipos de violencia, violencia psicológica, económica, física, y también eh, la mujer pues, eh, tiene un trabajo no remunerado y también tiene el, el, la problemática de poder acceder a los, a los servicios financieros. Es por eso que hemos creado este servicio eh, denominado BDP Mujer. Esto en el ámbito crediticio, en asistencia técnica, ¿cómo las ayudan a las mujeres? Muy bien, entonces eh, nosotros eh, no solamente les damos la parte crediticia, sino uh -huh. también les damos asistencia técnica y eh, les damos capacitaciones eh, que están orientadas eh, con el enfoque de mujer, eh, capacitaciones ya sea para elaborar su plan de negocio, para las que son emprendedoras. Claro. ¿no? Nosotros les, les enseñamos cómo elaborar su plan de negocio y junto con ellas elaboramos su plan de negocio. Tenemos varias temáticas de inclusión financiera. Por ejemplo, nosotros vamos con talleres a, a las comunidades, les enseñamos cuáles son los requisitos para poder acceder a un crédito y también les asesoramos para poder acceder a este crédito elaborando su carpeta de presolicitud, pues usted sabe que muchas veces la, la gente tiene miedo a acercarse al banco, sí. ¿no? Entonces nosotros vamos a las comunidades, llevamos el banco a la comunidad y ahí les asesoramos, tanto en la parte de conocimiento y eh, en lo práctico les asesoramos cómo armar una carpeta de presolicitud. Claro, y hay muchas mujeres que eh, tienen ideas formidables, maravillosas, pero tienen miedo de eh, acceder a un banco, de ir al banco, solicitar esto, pues, por ahí no me va bien. Pero acaba de tener además la asistencia técnica. ¿Qué características, doña Shirley, tienen estos créditos? ¿Cuánto es el interés? ¿Cómo es que eh, se da un beneficio? ¿Por qué una mujer, antes de ir a una entidad financiera normal, debería ir al BDP? ¿Qué beneficios va a encontrar en, esta, en, este, en este servicio? Muy bien. El BDP tiene dos componentes uh -huh. en, este, en este programa BDP Mujer. Uno es el jefa de hogar, que son yeah. ya para las actividades que están en marcha, yeah. ya que tienen una actividad ya consolidada. En, esta, en, en este crédito nosotros damos al 10% anual, es la tasa de interés, 10% anual, una tasa fija y anualizada. Yeah. Y también tenemos el otro componente. Yo no tengo ninguna actividad, pero tengo, como usted decía, muy buenas ideas y quiero emprender un negocio como mujer. Entonces, tenemos eh, ahí dos tipos de, de componentes. Uno es, si quiero que mi crédito sea para el sector productivo, mi tasa de interés es del 10%. También, ya. Y si quiero que eh, eh, te, este semilla mujer, que es para emprendedoras, también tiene el otro componente, que sería para servicios. Eh, por ejemplo, quiero hacer uh -huh. mi peluquería, quiero, uh, te, eh, tengo mi título, eh, eh, soy odontóloga, quiero hacer mi consultorio. consultorio. Entonces, también tenemos una tasa de interés del 11.5 para servicios. Uh -huh. Entonces, son unas tasas de interés que están por debajo de, de las que nos ofrece el sistema financiero. ¿no? Y esto dirigido para mujeres. ¿Hace cuánto que ya se está implementando este BDP Mujer? Bueno, este BDP Mujer ha sido lanzado el 26 de mayo de la gestión anterior ya. por el presidente Luis Arce Catacora. ¿Cuántas mujeres ya se han visto beneficiadas en todo este tiempo? Tenemos hasta el cierre de diciembre uh -huh. 3.459 mujeres que se han beneficiado con este crédito. Eh, y esto representa más o menos eh, 193 millones de bolivianos que se han desembolsado. ¿Y todavía se tiene previsto más recursos para continuar con el programa? Por supuesto, este programa es constante, no es yeah. que estamos no hay un con limite. un límite. Sí, no estamos a, con <risa> un tiempo límite, yeah. ¿no? Entonces, cuando ustedes, eh, cuando, cuando las mujeres quieran acceder a un crédito, les invitamos a pasar a nuestras oficinas. El BDP eh, tiene 40 oficinas a nivel nacional, estamos a nivel nacional, eh, la última agencia que se ha abierto es en Cobija, que es la que nos faltaba, pero uh -huh. ya estamos a nivel nacional. Entonces, son eh, 40 agencias que están disponibles para que las mujeres puedan acceder a un crédito. Y pueden recurrir también a través de las redes sociales, obtener más información, quizá antes de ir al banco como tal. Claro que sí. Tenemos también nuestras redes sociales. Eh, estamos en, en Facebook, nos buscan como Banco de Desarrollo Productivo. También estamos en Twitter, en Instagram. También tenemos una línea gratuita, es el 810-3737. -37. Cualquier duda, consulta, puede llamar a este número y nosotros estamos para servirles. Y hay varios servicios ¿no? que se vienen brindando desde el Banco de Desarrollo Productivo para precisamente potenciar a la mujer, brindarle ese apoyo, ese empujón que necesitaba para salir adelante. Porque, lo decía bien doña y realmente hay situaciones complejas de mujeres que tienen que sacar adelante absolutamente a toda la familia y solamente requieren, por supuesto, del apoyo de todos nosotros. Hay también el programa BDP Lab. ¿Y eh, a cuántas mujeres se ha capacitado a través de este programa? Hemos hecho, eh, con el BDP Lab, uh -huh. dirigido a este crédito productivo de, de mujer, BDP, se ha eh, asesorado 139 planes. Planes. Sí, para el tema de Semilla Mujer es uno de los requisitos que se tiene tener un plan de negocio y muchas no, no. veces ahí se tranca, ¿no? Y dice, ¿cómo voy a elaborar mi plan de negocio? Pero el BDP tiene un asesoramiento gratuito para poder asesorar ese plan de emprendimiento, elaborarlo, apoyarle. Eh, y hemos hecho 139 planes que han sido financiados con este crédito. Las mujeres que eh, quieren un crédito del BDP, ¿pueden hacerlo de manera personal o también de grupo? ¿Hay la posibilidad o todavía no se ha previsto esto? Eh, los créditos son individuales. Individuales, allá. Ah, sí. Pero, eh, como les digo, eh, uh -huh. nosotros estamos yendo a las comunidades y, bueno, ahí identificamos grupos de mujeres, y entre ellas, eh, eh, pues, eh, solicitan el crédito, claro. ¿no? pero los créditos son individuales en este caso. Una puede solicitar el crédito, pero se puede trabajar de manera conjunta o unir capitales, que puede ser también otra opción que las mujeres ya vayan a implementar para lograr este objetivo. ¿Cuánto está ayudando? Y ustedes ya, porque más allá de esto de ser un crédito hacia la población, es también un apoyo. ¿Cuánto está ayudando a que este eh, tipo de iniciativas de las mujeres vaya a crecer con este, con este producto que tiene el BDP? Mire, eh... Es interesante eh, saber que de nuestra cartera de los ciento, 193 millones que se han uh -huh. colocado eh, al sector agropecuario el 71% ha, ha sido colocado el 71% hemos colocado para apoyar al sector agropecuario y esto pues es agropecuario una... de mujeres específicamente sí ah, que lidera mujeres no entonces estamos también eh, financiando varios eh, varios servicios o perdón varias actividades económicas el agropecuario está con un 71% también hemos financiado temas de casas de servicultura, hoteles, restaurantes, industria manufacturera, también tenemos el servicio inmobiliario, de empresarial y de alquileres, servicios sociales, comunales y personales, y transporte y almacenaje y comunicaciones. ¿no? Son varios servicios que estamos apoyando con este crédito. Mira también poder reactivar la economía. ¿no? ¿El tema es netamente productivo para este BDP Mujer? Tenemos eh, también en el tema de servicios. Pero yeah. los temas de servicios tiene un componente, ¿no? Que, por ejemplo, eh, se ha creado este tema del de emprendimiento, yeah. teniendo en cuenta que tenemos, por ejemplo, muchos profesionales que salen ¿no? de las sí, universidades sí, sí. y a la hora de buscar trabajo, pues, no encuentran. Está muy, muy peleado el mercado laboral. Pero ya tengo el conocimiento, ¿no? Mm. Tengo mi título que avala mi conocimiento. Entonces, nosotros podemos dar crédito a los profesionales eh, con este crédito de TDP Mujer. Eh, por ejemplo, como le mencionaba, soy odontóloga, quiero hacer mi claro. consultorio, soy pediatra, también quiero hacer mi consultorio, veterinario, entonces podemos eh, financiar en ese sentido. Ahora, ¿cuáles servicios? son los requisitos que necesitan? ¿sí? Podemos ir nombrando para que la gente diga, bueno, tengo esto, me falta aquello. Los requisitos son eh, los que siempre se les pide un crédito, ¿no? Uh -huh. eh, una fotocopia de carnet, su croquis. Eh, en el tema de eh, emprendimientos les pedimos el plan de negocio que nosotros los vamos a asesorar. En el tema de las que ya tienen actividad productiva se les pide la experiencia de, de la actividad productiva, eh, las garantías, eh, en caso de, dependiendo los montos esas garantías. ¿Hasta qué montos se está dando? Eh, el monto depende del plan de negocios, yeah. no de, del, del plan de inversión. ¿Hasta cuánto necesito yo para, yeah. para no hacer un mi actividad? No, no hay un tope. Yeah. Estamos dando hasta 250 mil UFBs. Yeah. Ese sería el tope. ¿no? Yeah. Eh, entonces, como le decía, tenemos est estos requisitos que son... Básicos, ¿no? El croquis, el título profesional, en el caso que para servicios, y emprendedores. Servicios. También eh, las garantías según correspondan, según los montos. Tenemos también en este BDP Mujer uh -huh. eh, la garantía quirografaria, porque es otro de los temas, ¿no? Que muchas es veces nos, nos limitan en los créditos. La garantía uh -huh. quirografaria es una garantía no convencional. El BDP trabaja con un abanico de garantías. Tenemos las garantías convencionales que sabemos, ¿no? eh, hipotecarios, casas, autos, terrenos y demás. Pero también el BDP trabaja con las garantías no convencionales, que son, eh, por ejemplo, usted puede poder registrar a uh, su ganado en el tema de, oh, del yeah. campo, por ejemplo, sus, sus tierras son tierras eh, comunales, entonces... Todos estos temas son garantías no convencionales y una de esas garantías no convencionales es la garantía quirografaria, que es el crédito a sola firma. Bueno. Pueden acceder a este crédito a sola firma según, las, eh, según corresponda hasta 70 mil bolivianos. Bueno, Pueden y es, una, es un beneficio realmente importante porque, claro, cuando uno habla o piensa en un crédito y dice cómo voy a respaldar mi crédito, qué garantía voy a voy a presentar si no tengo al momento nada y quiero emprender algo. Entonces, hay la forma de a sola firma obtener ya este crédito semilla que le va a permitir llevar adelante este proyecto. Eh, doña Shirley, quiero agradecerle por estos minutos. Sin duda alguna es una excelente noticia para las mujeres. Estoy seguro que este número de beneficiarias va a ir creciendo cada vez más. Una vez más, la invitación, por favor, dónde pueden recurrir y eh, un pequeño detalle de cómo se está apoyando a la mujer del, del BDP. Sí, muy bien. Eh, les invitamos a poder visitar las 40 agencias que tiene el BDP a nivel nacional. ¿no? También nos pueden encontrar en, el, en la página web www.bdp.com.bo. Ahí tenemos toda la información que usted recuerda. Todos los detalles. Sí. Muchísimas gracias, muy amable por haber estado en Avial. No, Gracias a ustedes. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Y por supuesto, nuestro objetivo que este tema, esta información, se vaya a conocer en todo el país y llegue a las áreas rurales, lugares donde seguramente este tipo de créditos y beneficio va a ayudar mucho para que las productoras, las mujeres que tienen muchos proyectos, puedan plasmar los mismos.